我在北京大学 我在北京大学教书, Soy profesor de la Universidad de Pekín, para, para mí es un gran gusto estar en Chile. 嗯, mm. 飞机飞 mm. 飞机飞 mm. 飞机上空的时候, mm. Yeah, cuando el, el avión eh, aún está en el cielo del, de Chile sin aterrizar, ya sentí el gran atractivo del país. En nuestro sexto capítulo de Chile-China, 50 años hacia el futuro, conversamos sobre el rol que ha tenido el intercambio literario propiciado por el Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina Crical, en la profundización del conocimiento mutuo entre ambas naciones. La literatura es una ventana de conocimiento intercultural, accesible y cercana para todas las personas. Por lo mismo, puede resultar una excelente herramienta para romper las distancias y prejuicios y ayudar a mejorar la comunicación entre los pueblos. Así lo pensaron en Crical, quienes en 2015 desarrollaron el proyecto de giras de escritores chinos, que ha permitido que a 2019, 30 escritores chinos hayan visitado Chile, entre ellos el Nobel de Literatura 2012, Mu Yan. Muchas gracias, Moyan, por su presencia en la Biblioteca del Congreso. En esta conversación, me gustaría que recorriéramos su vida, su literatura y su país, China. Para conocer del impacto de esta iniciativa, conversamos con Sun Tintan, Consejero del Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina, CRICAL, institución donde también ejerció como su director. Sun Tintan además es editor y traductor literario, lo que le ha permitido traducir al español y publicar un total de 32 títulos literarios, entre ellos novelas, libros de cuentos, ensayos, biografías y poesía. Sun Tintan. ¿Qué los motivó a desarrollar las giras de escritores chinos? Bueno, en comparación con la consistente traducción al chino de obras literarias hispánicas, la literatura china actual que ha cosechado grandes éxitos y ha alcanzado admirable calidad en las últimas décadas, eh, existe una eh, amistad diferencia, pues, hay poca traducción al español y enorme desconocimiento por parte de los lectores hispanohablantes. Eh, eso me ratificó cuando trabajé, de director, eh, cuando trabajé en, en, en México, en AUNA. Al preguntar a los profesores e investigadores latinoamericanos a qué escritor contemporáneo chino había leído eh, y la respuesta... Eh, solía ser eh, como ninguno y rara vez alguien mencionó a limitan a Lucien, pero ya no son autores tan contemporáneos. Eh, eh, yo siempre creo que la literatura es una vertiente muy importante de comunicación y un hermoso puente de intercambio cultural. La literatura constituye, eh, contribuye a la comprensión y entendimiento de la historia, historia, sociedad, sobre todo en realidad de un pueblo. Eh, en este caso, sobre eh, la realidad china, que aún queda mucho por conocer para, eh, los, eh, para, para el, el público latinoamericano en general, debido a la distancia geográfica y también a la mirada tradicionalmente, tradicionalmente fijada en Europa y en América del Norte. Así que... <coughs> Al asumir, como al trabajar y llegar a Chile, trabajando en, en Crical con eh, Roberto Lafontaine, director de Crical, tomamos la iniciativa de lanzar el proyecto de giras de escritores chinos. Un proyecto eh, tan novedoso como ambicioso y con pasos firmes lo hicimos realidad. ¿Bajo qué criterios se seleccionaron los escritores y escritoras que han venido a Chile y Latinoamérica? Eh, bueno, francamente, eh, no es criterio único, eh, digamos. Bueno, ante todo, los escritores seleccionados eh, deben tener obras traducidas al español. Eso es muy, muy importante, de suma importante, eh, es de suma importancia, porque sin obras, entonces le van a restar como eh, efecto eh, eh, bueno, a, a estas actividades, a su visita a América Latina. En segundo lugar, preferimos escritores ya ampliamente eh, reconocidos dentro y fuera de China. Eh, escritores bien famosos y populares en China y en Europa, algunos incluso de lectura obligatoria para los lectores, tales como... Eh, Muoyen, el premio Nobel Chino, Liu Chenyun, Han Shao Kong, etc. Eh, los eh, premios literarios también constituyen un factor importante en consideración, pues eh, varios autores son galardonados del premio Mao Tun, máxima distinción literaria china, y también eh, hay, los, eh, hay premios Lu Xun, premio eh, Junma, y eh, los, eh, el escritor Han Shaogun, Zhang Jie, por ejemplo, fueron condecorados con, con la Orden de las Artes y las Letras de Francia, etc. Etcétera, etcétera. Eh, cabe decir que el cine y la televisión también fue, eh, fueron un elemento a considerar, pues eh, varios escritores seleccionados tienen obras adaptadas a gran pantalla y a la teleserie. Eh, sin embargo, no nos limitamos a estos, a estos criterios en el momento de selección, sino que eh, aspiramos a mostrar una visión más amplia de la literatura china actual. Eh, me refiero, por ejemplo, a los eh, casos de Jiang Shengnan, Chen Chufan y Ye Duoduo. La primera, Jiang Shengnan, es una cibernarradora muy importante en China, una de las voces más dinámicas y reconocidas de la ciberliteratura china. Es, la ciberliteratura eh, china es un fenómeno literario único del mundo que, eh, bueno, creemos que debe ser eh, conocido, debe ser conocido por los lectores, por el público. Eh, Chen Chufan, a su vez, representa a la generación más joven que empieza a abrirse pasos sólidos con sus novedosos, novedosas estéticas y formas de narrar. Mientras que eh, la, la, la última, la ensayista, Ye Tuo Tuo, eh, que es de la minoría étnica Hui, eh, con obras que suelen presentar la realidad de un grupo de mujeres de la China profunda, que igualmente debe formar parte de los conocimientos de los lectores hispanohablantes. Además de liderar esta iniciativa, has oficiado de traductor en estas visitas, lo que te ha permitido hablar con los escritores y escritoras chinas. ¿Cuáles fueron sus impresiones generales en estos viajes? ¿Crees que este intercambio generará un efecto en su escritura futuro? En general, eh, estos escritores se quedan con muy buenas impresiones de estas visitas, de estos viajes, y se llevan muy lindos recuerdos de Chile y de otros países de América Latina. Eh, incluso para algunos dicen que eh, este viaje le cambió, eh, le cambió la visión sobre América Latina, sobre bueno, eh, esta tierra, este continente, eh, eh, para la mayoría de estos escritores chinos, ha sido su primer viaje al continente latinoamericano y les ha servido de manera fundamental para conocer la realidad de acá. Eh, con la mayoría de ellos, aún mantengo una comunicación activa y fluida, y muchos aún me hablan de sus viajes a América Latina, a estas tierras. Incluso algunos tienen ganas de volver, volver allí, de volver a. a a Argentina, por ejemplo, porque eh, dicen que eh, fue demasiado corta la, la primera estadía. Este intercambio sí que ha venido generando un efecto en la creación literaria de estos autores. Por ejemplo, eh, los novelistas Han Shaogun y Alai, voy a poner estos dos ejemplos, eh, han publicado. Ensayos bastante extensos sobre su viaje a América Latina, eh, bueno, aplicado en China. Por, por si esto fuera poco, este viaje en algún sentido inspiró al escritor Han Shaokun en la escritura de su última novela titulada Corrigiendo la vida. Es su última novela publicada en 2000, eh, final 2018. Puedo, yo cuando la leí, yo reconocí de inmediato a un personaje que el autor conocí en este viaje y no pude evitar una sonrisa de complicidad. Tampoco eh, puedo dejar de mencionar al poeta Zhu Se Se quien durante el mismo viaje a Chile no dejaba de escribir, de escribir en sus visitas, en su viaje, en, en, en el auto, en, eh, incluso en la comida. Entonces, sumando, él sumaba lo que, todo lo que veía, sentía, escuchaba, incluso comía, sumando todo esto a su poesía. Y no tardó mucho en publicar un libro de poesía en China titulado El fin del mundo. Y eh, el poeta Shen Po también que vino a Chile en allí de 2018, eh, también compuso una treintena de poemas sobre su visita a Chile, a Perú y Colombia. ¿Y crees que se está produciendo un efecto similar en el caso de los escritores y escritoras chilenos y latinoamericanos fruto de este intercambio? Con este acercamiento entre escritores a ambos lados del Pacífico sí que se están produciendo ecos muy alentadores primero reside en el conocimiento de la literatura china por parte de los escritores eh, latinoamericanos. Sí, eh, eh, con la visita, con estos conversatorios entre escritores chinos y escritores latinoamericanos, con las reuniones, las charlas, sí, eso eh, ha contribuido, han contribuido eh, eh, en gran medida al conocimiento de los eh, escritores latinoamericanos eh, sobre la literatura china, sobre todo la literatura eh, actual china, porque algunos sí, muchos sí, sí han leído por ejemplo, Wu, al, eh, algunos han leído a, eh, a las obras aún más eh, clásicas como eh, eh, El La de la guerra, eh, Tao de King, eso. Sin embargo la, el conocimiento sobre la literatura actual china, yo creo que en, para ellos empezaron, o sea, eh, empezaron con estas actividades, con la visita de estos escritores chinos. Eso, eso yo creo que es una, eh, eso muy importante. Pero eh, otros ecos más, eh, eh, eh, o sea, más profundos, digamos, eh, eh, podría ser también, yo creo que es la, el efecto en la escritura. Bueno, también el escritor Ramón Díaz Eteroy, quien ha participado, que es el, para mí es el escritor chileno que eh, ha venido con mayor frecuencia a estas actividades de escritores chinos. Y también... Eh, yo creo que con estas cajillas ha leído más obras chinas, eh, obras literarias chinas actuales. Y eh, bueno, con, con ese intercambio también se interesó, no solo se enganchó para mí, yo creo que se, se enganchó con la literatura eh, china actual y ha escrito eh, casi bueno una veintena de... Eh, artículos, reseñas eh, sobre eh, la literatura china, sobre autores chinos y sobre sus obras. Yo creo que estos son eh, como los efectos ¿no? para mí muy importantes, muy importantes que se han producido en, eh, a través, mediante este intercambio. Si bien de alguna manera lo has enunciado en tus respuestas anteriores, ¿por qué crees que es importante promover este tipo de intercambio? Bueno, para mí la literatura eh, constituye un importante y hermoso enfoque cultural, una riqueza de la humanidad, un patrimonio esencial que merece ser compartido por otros eh, pueblos. Por otra parte, en esta continua globaliz globalización, hay que fomentar el interés, eh, interés eh, por como por la, la cultura, por la literatura de, de otra parte para un conocimiento más profundo y también aquí en, en Chile en América Latina por otra parte existe eh, la demanda la necesidad de conocer y entender, entender eh, a, a China por, por los, sobre todo por los lazos comerciales que están creciendo eh, eh, bueno que, que están creciendo continuamente entonces, la literatura para mí sirve de informar, dar a en entender mediante experiencias como ajenas. Pero lo más importante es que la literatura también une el corazón de diferentes grupos y comunica el alma humana. Es un medio no muy rápido, pero sí eficiente, no reemplazable. <risa> sentido, ¿de qué manera crees que la literatura puede aportar a la imagen país y al mayor conocimiento de los pueblos, en este caso de China y Chile? Bueno, la literatura sí aporta, sin duda alguna, al conocimiento de los pueblos, eso ya, ya como mencioné, porque, bueno, la, la literatura siempre creo que es una... Eh, es una vertiente cultural que conecta que un, que conecta el alma humano que une el corazón ¿no? de los pueblos que da un conocimiento profundo ¿no? a través de la lectura eh, pero también pues de la literatura eh, puede aportar a la imagen del país cabe decir que hasta sí, hasta la fecha, la mayoría de los chinos, debido a la geografía, eh, de, debido a la distancia geográfica entre China y América Latina, el conocimiento de los chinos so, sobre América Latina viene, eh, mayoritariamente, el conocimiento viene de obras literarias. Todo, todo, todas estas obras literarias, ficciones o no, sí, sí, eh, ayudan a eh, aquel eh, el público de, de, de otras partes del mundo a, a conocer, a, a entender, a entender esta, esta realidad y de esta manera, de esta manera, sí que pueden eh, contribuir a la imagen general del país. Finalmente es un tintán. ¿Cómo proyectas el intercambio literario entre Chile y China en el futuro? Bueno, yo siempre soy optimista. Yo creo que eh, con, bueno, con estos últimos años hemos creado una base, una base, ya algo sólida, plataformas, intercambios, la participación de... Eh, en, bueno, de, editor, de escritores chinos, escritores latino chilenos latinoamericanos, de instituciones chinas, de instituciones bueno, latinoamericanas, eh, y también de editores, eh, editores chinos, editores chilenos. Entonces ya, o sea, hemos, estamos conformando, pero todavía, bueno, eh, estamos configurando un sistema, un mecanismo, Claro que falta, aún falta mucho esfuerzo, mucha participación. Pero sí, o sea, esta, este mecanismo, esta plataforma se está, configurando, se está configurando. Entonces yo creo que en el futuro ca hay cada vez más eh, esfuerzos, entidades, instituciones se unen, se unen en esta sinergia. Así eh, que se van a, yo tengo la convicción, estoy convencido de que podemos ver podemos tener eh, un intercambio literario entre China y Chile entre China y América más intensivo más eficiente eh, más productivo, productivo y, se van en el, y también se van a producir eh, claro más pro productos eh, perdón más proyectos de, no solo de, de, de esta de gira de, de visita, sino también de traducción, de publicación, de publicación y eventos literarios. Justamente, o sea, con este 50 aniversario necesitamos producir mayor eh, también visibilidad, mayor eh, también participación de los sectores literarios. ¿no? Los sectores de, eh, en, este, en este en las Celebraciones del 50 aniversario, y de esta manera, bueno, sepan se, no, no, tengo la menor duda, duda de que la literatura, la literatura, se, seguirá contribuyendo de manera más eh, amplia a los lazos, eh, a las relaciones entre China y Chile, China América Latina.